Coyotes, y trabúos del Politécnico. Segundo. Segundo down. Tres yardas por avanzar. Es completo. Tiene el primero y diez. Parece que el pase incompleto. Tendrá cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad, cuatro yardas por avanzar. Entran los equipos especiales. Por poco, bloquea la patada. Primera oportunidad, diez yardas por avanzar para el equipo de coyotes. Lanza pase, y es. Por poco era pase completo. Tenía también a los defensivos encima. El 81 vendrá seg segundo lado. Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar. La personal el número 5. Sigue moviendo las piernas, no lo taclean. Y se queda cerca de tener el primero y 10. No, tiene el primero y 10. Muevan las cadenas. quedan a una yarda me parece si, sí, se quedan a una yarda tercero y solo una yarda por avanzar dobles del lado izquierdo se la dan a su corredor número 12 que tiene el primero y 10 primera oportunidad, 10 yardas por avanzar dobles del lado izquierdo un cerrado lado derecho, lanza pases, ¡completo! ¡Tiene el primer gol! Primero y gol para el equipo de Coyotes Dobles del lado izquierdo, un slot Parece que tiene presión el coreback Pero hace muy buenos movimientos Logra recuperar algunas yardas, vendrá segundo, segundo y gol. Segundo y gol. Misma formación. Tercero y gol a nada de tener el touchdown. Sacan la jugada y... Parece que es touchdown de Coyotes. Viene el intento de punto extra. El punto extra es bueno. Gran patada del número 55. Tiene la patada y kickoff marcador actual 7 puntos coyotes 0 puntos politécnico primera oportunidad 10 yardas por avanzar se la dan a su corredor que entra por el centro Tiene alrededor de 8 yardas en, en esta primera jugada. Segunda y seis por avanzar. Dos desde el lado izquierdo. En la jugada. Parece que viene tercer down. Se queda cerca de tener primero y diez. Tercer down, sacan la jugada y parece que tiene el primero y 10. Muevan las cadenas. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Dobles del lado izquierdo, dobles del lado derecho. Sacan la jugada, lanza el pase y es completo. No, parece que se quede, lo atrapa, pero lo atrapa fuera del terreno de juego. Sí, fue completo, pero se salió antes. Tiene el primero y 10. Se queda alrededor de la yarda 30. Primera oportunidad, 10 yardas por, a, por avanzar, sacan la jugada, se la dan a su corredor número 9, se quita algunos defensivos, parece que vuelve a tener el primero y 10. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar, dobles del lado izquierdo, dobles del lado derecho, hay movimiento del número 9, la hace personal el coreback. Segundo lado Segundo y cinco yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Movimiento del número 37 Intenta Intenta quitarse los defensivos Pero ya estaban encima de él Te atrás de la línea de golpeo Vendrá tercer down. tercero y siete por avanzar el movimiento del número 20 Lanza el pase, es un engaño Y es completo con el número 1 Tiene el primero y gol Primero y gol Sacan la jugada, se la dan a su corredor Número 23 Intenta entrar por el centro Se mete entre los defensivos Se queda unas yarda y media me parece Segundo y gol, pocas yardas por avanzar Vuelve a entrar Entra el defensivo y lo taclea atrás de la línea de golpeo Gran entrada de ese número 95 Tercer y gol Como muralla no dejan avanzar al... Al corredor. Lo taclean antes de que llegue y que siga avanzando más yardas. Vendrá cuarto down. <risa> cuarto y gol. Entre los equipos especiales. Sale la patada. Por poco es bloqueada. Pero aún así el punto, la patada es buena. El marcador actual es 7 puntos coyotes, 3 puntos búhos. Marcador play pro. Que, que, que se quede en la yarda de 45 Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Sacan la jugada Se echa para atrás el coreback Lanza el pase Tiene al hombre Y es completo con el 81 Gran recepción Gran ejecución del equipo de, de la ofensiva de Coyotes, hay un, un jugador lastimado, ya entra el equipo médico, esperemos que se encuentre bien Ya sale del terreno del juego el defensivo de Búhos. esperemos que se encuentre bien, que pueda regresar al juego, sacan la jugada, es primera oportunidad, 10 yardas por avanzar segundo down Segunda y casi nueve yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Acá En la jugada la hace personal el coreback Sigue los bloqueos ya tercer down Con esta jugada damos inicio al segundo, cuarto es tercer down Por poco el pase era completo Pero parece que hubo un movimiento en la línea ofensiva O defensiva Pero después vamos a ver qué indican los oficiales Y sí, es en contra de De Búhos Se va a repetir tercer down Ahora es tercera y casi tres yardas Me parece El pase es completo Y es touchdown De Coyotes Viene el intento de punto extra Y es bueno Marcador actual es 14 puntos Coyotes 3 puntos Marcador Play Pro Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Se la dan a su corredor, pero ya entran los defensivos y taclean atrás de la línea de golpeo. Gran lectura de ese 95 y el 83. ya segundo down. Segunda y largo por avanzar, su segunda y 15 yardas me parece. Se la dan a su corredor, pero ya entran, pueden entrar los defensivos al corredor atrás de la línea de golpeo. Gran lectura de sus defensivos. Se quitaron a los dineros. Se a taclear Vendrá tercer down. Tercer down. Tercera y casi un poco más de 20 yardas por avanzar. Se la vuelven a dar su corredor. Intenta ir por los extremos pero ya están los defensivos encima. ¿eh? Vendrá cuarto down. Y entrarán los equipos especiales. Y entran los equipos especiales, es cuarto, da un cuarto y largo por avanzar. ¡Chino! ¡Chino! ¡Chino! ¡Chino! ¡Chino! ¡Chino! ¡Chino! ¡Chino! ¡Chino! ¡Chino! ¡Chino! ¡Chino! ¡Chino! ¡Chino! ¡Chino! ¡Chino! ¡Chino! ¡Chino! Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Dobles del lado derecho. Lanza el pase. En esta ocasión es interceptado por el número 9. Se quita algunos. Bueno, y ya son defensivos, ¿verdad? Gran intercepción de Búhos. La primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Movimiento del número 37, se lo dejan ese jugador, pero entra como bala el número 95 defensivo y taclea atrás de la línea de golpeo. Vendrá segundo dado. Down. Segundo down y segundo y largo por, por avanzar el segundo y 15. Movimiento del número 20, dobles del lado derecho. Tiene presión el coreback, lanza el pase, se lo da el número 20. Pero alcanza a meterle las manos el número 93 me parece. Y se queda la jugada ahí. Tercera y 15, las unas ganas por avanzar. Lance el pase. Parece que. Compañero en el terreno de juego. pero vamos a ver quién a los oficiales primera oportunidad 10 yardas por avanzar después de la interferencia dobles de lado izquierdo dobles de lado derecho el movimiento del número 9 se lo lanza al número 14 receptor Tienen muy buen avance, parece que son 8 yardas, vendrá segundo lado. Parece que es la misma formación, ahora en movimiento número 37, se cambian de lugar el, el número 18 y el 37. Así que hay movimiento del número 18, se la dejan a su corredor y ya entra el 54. Parece que es el tackle defensivo a taclear. atrás de la línea de golpeo. Muy buena lectura de ese defensivo. Tercera y cinco yardas por avanzar Por eso sí que es la misma formación Sacan la jugada, lanza el pase al número 20 es completo Y tiene el primero y 10 Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Lanza el pase Es completo Segunda y dos yardas por avanzar. Dobles del lado derecho. Se al corredor número 9 que entra por el centro y tiene el touchdown. Touchdown de Búhos. Tiene el intento de punto extra. Sin engaño y. El punto extra es, es malo. Aún así logran sumarle 6 puntos a su equipo. La patada de Kiko. Marcador actual es 14 puntos. Coyote. 9 puntos. Búhos. a la yarda 40 primera oportunidad 10 yardas por avanzar lanza el pase al número 1 es completo segundo y 4 yardas me parece por avanzar dobles del lado izquierdo sacan la carrera por el centro con el número 32 y tiene el primero y 10 Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar, dobles del lado izquierdo. La, hace, la termina siendo personal el número 5. Se quita algunos defensivos. Tiene el primero y 10, me parece. Parece que se queda una yarda. Aquí dicen los oficiales. No, se queda una yarda del primero y 10. Ya, segundo down. Segunda y parece que es media yarda por avanzar. Al número 32, mueve algo, mueve las piernas, pero parece que los defensivos ya estaban ahí para taclearlo. O Son sea, como cinco defensivos. Pero parece que sí, logra tener el primero y 10. muevan las cadenas. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Vuelve a hacer carrera. En esta ocasión logra avanzar un par de yardas. Vendrá segundo down. Segundo down y segunda y seis yardas por avanzar Lanza el pase al número 32 Pase incompleto Igual ya tenía el número 52 al defensivo Para taclearlo si lo hubiera, si hubiera sido completo venga tercer down Tercer down, dobles del lado derecho Sale la jugada Termina siendo personal el coreback y parece que llega a tener el primero y 10. Tiene el primero y 10. Muevan las cadenas. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Dobles de lado izquierdo. Número 14 de cerrado del lado izquierdo. Se la dan al número 12 corredor. Pero parece que no va a avanzar yardas. Pide un tiempo fuera el equipo de Coyotes. Segunda y 11 yardas por avanzar. Lace personal el número 5. Y tiene el primero y 10. Muevan las cadenas, es primera y gol. Hay un jugador lastimado del equipo de Búhos. Ya está entrando el equipo médico. Bueno, ya está dentro el equipo médico. Lo está revisando. Esperemos que encuentre bien. el punto extra, el intento de punto extra por poco es bloqueada en la patada en esta ocasión es buena mira la patada de kickoff el marcador actual es 21 puntos para el equipo de coyotes 9 puntos para Búhos. marcador play pro 10 yardas por avanzar por el equipo de jugos dobles de lado derecho sacan la jugada se la dan a su corredor pero no va a avanzar yardas vendrá segundo lado segunda y 11 yardas por avanzar parece que es la misma formación cero y siete yardas por avanzar se la dan a su corredor parece que no va a llegar vendrá cuarto dado con esta jugada nos vamos al medio tiempo iniciamos este tercer cuarto el marcador actual es 21 puntos Coyotes 9 puntos Búhos. <risa> ya soltaron un pañuelo. Vamos a ver qué indican los oficiales. No han habido han habido cuatro pañuelos, me parece a lo largo de Castillos o sea, a lo largo de, de este partido y parece que es en contra del equipo de Coyotes y van a echar para atrás primera oportunidad 10 yardas por avanzar el equipo de Coyotes que en las estadísticas hasta, hasta este partido viene invicto 5 partidos ganados y el equipo de Búhos que viene con 3 partidos ganados y 2 partidos perdidos Da segundo down Segundo down y cerca de 7 yardas para avanzar Dobles del lado izquierdo, dobles del lado derecho Lanza el pase, es completo con el número 15 y Tiene el primero y 10 y mucho más yardas y queda Se queda cerca de la yarda 50 Gran carrera de ese número 15 y la... Los ofensivos que permitieron que se hiciera el pase Vendrá primer down Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Parece que es la misma formación Dobles del lado izquierdo, dobles del lado derecho se la, Ahora se la dan a corredor Parece que por poco pierde el oboide Vendrá segundo down Segunda y 8 yardas por avanzar Parece que es la misma formación Ahora un poco más cerrada Y el corredor del lado derecho se la da el número 32 Tercer down Me parece que son dos yardas por avanzar Misma formación La hace personal, ahora el coreback Y ahora tiene el primero y diez Primera oportunidad, diez yardas por avanzar Misma formación ahora los receptores un poco más abiertos y el corredor del lado izquierdo. Lanza el pase y es incompleto. Tenía el hombre encima. Sueltan los pañuelos. Vamos a ver qué indican los oficiales. Primera oportunidad, 10 yardos por avanzar. Trips del lado izquierdo. Pichan al corredor, número 12. Segundo y solo dos yardas por avanzar. Misma formación, trips del lado derecho, izquierdo. Se la dejan ir a su corredor. avance de una yarda ya tercer down tercer y una por avanzar vuelve a hacer la misma formación corredor del lado izquierdo se la dan al corredor número 12 que entra por el centro y tiene el primero y gol sigue moviendo las piernas parece que no lo taclean se queda muy cerca de tener el touchdown Hay un jugador en el, en el terreno de juego, parece que se lastimó. Ya está el equipo médico revisándolo. Esperemos se encuentre bien. Primer gol para el equipo de Coyote. Saca la jugada con, con su jugador número 12 y llega a la zona de anotación. Touchdown del número 12. Touchdown de Coyotes Eran también grandes bloqueos que dio su ofensiva para que pudiera entrar. En el, estuvo el camino libre Touchdown de Coyotes En el intento de punto extra es pues bueno Marcador actual 28 puntos Coyotes 9 puntos El equipo de Bulls tenemos la patea de Kiko Parece que la van a dejar botar No hay regreso Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Se la dan a su corredor intenta tomar la banda y Llega el defensivo a taclarlo Y parece que nada más permite media yarda De avance Parece que fueron 2 yardas Segundo down y 8 yardas por avanzar. La termina siendo personal el número 4. Tercera oportunidad, 7 yardas por avanzar. Tercera oportunidad, 11 yardas por avanzar. ¡Qué win Tacleo hizo el 72. Aunque no avanzaron muchas yardas. Vendrá cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. Entran los equipos especiales. más yardas vendrá la ofensiva de coyotes primera oportunidad 10 yardas por avanzar para el equipo de coyotes trips del lado izquierdo una mala ejecución de pase vendrá segundo lado trips del lado izquierdo Están Clase personal el número 5, hace muy buenos cortes y en el primero y 10 Hubo un... Pañuelo en el terreno de juego y parece que fue en contra de ¿no? Coyotes, se los echan para atrás Se va a repetir el segundo down, ahora Strix del lado derecho Segunda y 15, me parece. Lanza el pase, se lo dan al jugador número 32. Recupera algunas yardas, vendrá tercer down. Tercer down. Trips del lado izquierdo. Tercera y nueve yardas por avanzar. Lanza el pase. completo con el número 15. Tiene el primer 10 y mucho más. Sigue los bloqueos. Tiene el primer y gol. Gran ejecución de la ofensiva. Primera y gol. Primer y gol. Trips del lado derecho. Sale la jugada. La termina siendo personal el quarterback. Por avanzar me parece que son... En las dos yardas vendrá segundo, segunda y.. Segunda y dos, segunda y tres. ¡Socante, socante, socante! Dobles de lado izquierdo. me la no jugada con su corredor. En esta ocasión ya estaban los defensivos encima. Solo logra avanzar una yarda. Ya tercer down. Es tercer down. Tercera y solo dos yardas por avanzar. Parece que el número 32 logra entrar a la zona de anotaciones. Touchdown de Coyotes, nuevamente. Con esta jugada se dio inicio al cuarto-cuarto. El punto extra es bueno. La patada de kickoff, El marcador actual es 35 puntos para el equipo de Coyotes 9 puntos para Búhos. por avanzar, dobles del lado izquierdo, dobles del lado derecho sale la jugada lanza el pase y es completo con el número 11 primera y 10 se quedan en la yarda 35 primera oportunidad 10 yardas por avanzar dobles del lado izquierdo dobles del lado derecho lanza el pase y es completo con el número 14 tiene el primer gol Hubo uh, Un fuerte este Golpe que le dio A coreback también Entró el El embaker. Espero que se encuentre bien No sé si Debieron de marcar castigo Pero parece que no Primer gol Primer gol Movimiento del número 23. Se la dan ese jugador. Segundo gol. Aproximadamente 6 yardas por avanzar. Entra el defensivo número 11. La pelea atrás de la línea de golpeo. Hay un pañuelo en el terreno de juego. Vamos a ver qué indican los oficiales. Dos pañuelos. No sé si hubo un movimiento. En contra de la defensa se la dan a su corredor parece que se queda justo en la línea Un tiempo fuera pedido por el equipo de Búhos Es tercera y Parece que media yarda Para que tengan el touchdown Touchdown De Búhos Viene La conversión de dos puntos Tiene presión el coreback Ya es capturado Viene la patada de Kiko Marca el marcador. Me parece que es 35 puntos. El equipo de Coyotes. 15 puntos dúos. Gran regreso. Pasa a la yarda 45, me parece. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Dobles del lado derecho. Un cerrado del lado izquierdo. Corredor que intenta ir por los extremos, pero el ala cerrada lo alcanza a agarrar. Mira segundo lado. Segunda y siete por avanzar. Dobles del lado izquierdo, cerrado del lado derecho. Se la dan a su corredor. La tercer down. La tercera. tercer y cinco yardas por avanzar. Dobles del lado derecho, un cerrado del lado izquierdo. La CD termina siendo personal, el coreback back, tiene el primero y 10. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Dobles del lado derecho, cerrado del lado izquierdo. Se la a su corredor que se mete entre los huecos. Un de 4 yardas por avanzar, dobles del lado derecho. Se la pichan a número 12. Parece que se queda cerca de tener el primero y 10. Ya hay un pañuelo en el terreno de juego. Segunda y 13 yardas por avanzar, triples del lado derecho. Lanza el pase. Es completo con el número 32 Alcanza a recuperar algunas yardas En la tercera Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Tercera y tres yardas por eso son casi tres yardas por avanzar. Dobles de lado izquierdo, dobles de lado derecho. Se lo dan al número 12. Ya tiene el primero y 10 y mucho más. Sigue moviendo las piernas. No lo detienen. Y parece que llega a la zona de anotación. Touchdown de Coyotes. El punto extra es bueno. 42 puntos para el equipo de Coyotes. 15 puntos para el equipo de Hugo. parece que dieron la indicación de los dos minutos. Es primera oportunidad. 10 yardas por avanzar para el equipo de Politécnico. lance el pase. Completo. Parece que se queda cerca de tener primero y 10. Segunda y menos de media yarda para tener el primero y diez Dobles del lado izquierdo, dobles del lado derecho Lanza el pase, es completo, tiene el primero y diez con el número once Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Misma formación, dobles del lado izquierdo, dobles del lado derecho Lanza el pase no, El pase es incompleto y hay, parece que hay interferencia españolos en el terreno de juego y hay un jugador lastimado ya entra el equipo médico sale del terreno de juego el número 25 esperamos se encuentre bien es primera oportunidad 10 yardas por avanzar lance el pase es completo con el número 3 segundo y 5 yardas por avanzar lance el pase es incompleto vendrá tercer down Parece que hay un pañuelo en el terreno de juego No sé si van a marcar interferencia, es muy probable que sí Sí, ya marcaron interferencia Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar después del castigo La ofensiva esperando indicaciones de su coreback Dobles del lado derecho. La, se, la termina siendo personal el coreback. Ya la segundo lado. Trips del lado izquierdo. Cansa. Ya pidieron un tiempo fuera el equipo del Politécnico. La tercer down. La bata, tercer down. Parece que la va a ser personal el coreback y tiene el primero y diez. Primera oportunidad, diez yardas por avanzar. Dobles del lado izquierdo, dobles del lado derecho. Lanza el pase. Pase sin completo. Lo tenía ahí al hombre el número, el número 85. Lo tenía libre. Para lanzarle. También el 85 Entra segundo down. Segundo down, lanza el pase, se le va de las manos al número 11. Tercera oportunidad. Y por poco es pase interceptado vendrá cuarta oportunidad cuarta oportunidad tiene presión el quarterback lanza el pase y es por poco el interceptado por el número 7 contra la ofensiva de, de Coyotes para terminar este encuentro entra el ya el equipo de coyotes parece que va a ser formación victoria o, o, o si iban a sacar una carrera formación victoria ya ya dejan correr el reloj con bueno, esta jugada termina el encuentro el marcador final es 42 puntos para el equipo de Coyotes 15 puntos para Búhos El Politécnico Muchas gracias por sintonizarnos El marcador Play Pro